En su equipo Equipo que va a formar lo Repetimos Martín de la siguiente manera En esta segunda fecha del grupo H De la Copa Libertadores de América Y da con el 1 Esteban Andrada 4 Julio Bufarini 24 el Kaliger 6 Junior Alonso 18 Favra 21 Campuzano 11 Toto Salvio 7 Paul Fernández 22 Sebastián Villa 27, Franco Soldano, y número 10, y Capitán, Carlos Tevez. Le aclaro, señor Gentili. le aclaro, señor Paman. Ya hasta aquí, Miguel Ángel Russo dirigió 10 partidos. 10. Dos amistosos frente universitario panoramense, un partido por Copa, 1-1 frente a Caracas, y 7 por campeonato. Contando la Copa y el campeonato, es decir, en 8, le hicieron solamente dos goles Bueno, le dedico la formación que dio Que narró de manera genial como siempre Martín Arévalo, A mi gran amigo Arturito De Estalar de Florida, Guardián de Benja La verdad ¿Sabes que me la jugaba? Que hoy lo ponía Guanchope de 9 ¿Por qué? Lo argumento Ávila, Ramón viene a hacer un muy buen partido en Venezuela Fue la figura de Boca, se acuerdan que ...metió un golazo, le anularon otro... ...casi define el partido... ...cuando estaba 1 un a 1 en la última acción... En el, ...creo que el minuto 94.30, 94.50... ...después... ...contra Gimnasia cuando... ...la cosa se le pone difícil a Russo... ...echa mano de, de Guanchope... ...por Soldano por supuesto... ...y Guanchope participa en el gol... ...anoche lo hablaba con Tevez... ...Guanchope se tira al piso... Le da una pelota potente a Carlito, que controla y saca ese latigazo de derecha. Bueno, es una de las cosas que a mí todavía no me cierran del equipo de Miguel, la titularidad de Soldano. Soldano es un muchacho esforzado, trabajador, solidario, pero que en casi un año, en casi un año, vistiendo la camiseta de Boca, ha marcado dos goles. O sea, su productividad es muy pobre, es muy pobre, su capacidad goleadora es escasa y en el banco tenés un goleador de raza. Hoy el periodismo, otra cosa que, que no entiendo mucho, hoy el periodismo elogia la tarea sacrificada de Soldano y son los mismos periodistas que criticaron a Gustavo Alfaro cuando lo hizo trabajar T8 en el Monumental que ¿Sí? a propósito gran nota hoy con Alfaro Martín, felicitaciones, ¿Sí? a vos a Gustavo y a todo el equipo eso es lo que no entiendo hoy Soldano corre centrales y está todo bien, cuando corre laterales en el antifútbol aparecen los suplentes de Independiente Medellín también lo de Boca, que pasan por debajo del arco de la Copa Libertadores de América arco que reza rumbo a la gloria eterna los suplentes van rumbo al banco local. Suplentes que son Martín, quienes estarán junto a Miguel Ángel Russo en el banco de Boca. A ver. Está Marco Díaz, Gastón Ávila, Echela Owenga, Emanuel Más, Marcone, Capaldo, Bando, Reynoso, Zárate y Ávila. Hay una aclaración con respecto al central. Está Gastón Ávila, el quinto central en la lista porque Lisandro López está lesionado, tiene una fractura de cuarto dedo de su pie. Yo creo que en 15 días estará para jugar. Y porque en el último partido, Carlos Zambrano, el primero como titular en el campeonato, el primero que ha jugado después del que jugó por Copa, tuvo una fractura de dos costillas. Y además tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por un neumotórax, producto del golpe. Esto quiere decir que hay preocupación y que Zambrano no estará en boca por un mes. Repasamos la formación del DIN, Mauro Bundín. El arquero en el fondo delgado con la 3 En Murillo la 3 Calabit de la 5 Juan Mosquera la por izquierda Medio campo con la 8 Adriana Regui 22 Otro Mosquera en este caso Elwin Javier Reina con la 7 10 Ricardo el capitán Adelante con la 23 Leonardo Castro Y la 9 Para Juan Fernando Caicedo Niños y niñas vestidos de rojo Que flanquearán la salida de Boca le harán el pasicito al campeón cuando aparezca en el terreno de juego y antes de pasar por debajo del arco de la Copa Libertadores. ¿Cómo, cómo de se hace esperar la Copa de la, de la Superliga? De, eh, el no, premio de la Superliga. No, no, la Copa no, no, de la Superliga no, no, no, arranca el viernes. A 10 horas, el sábado, ni hoy, ni la semana que viene, perdón, ni este sábado en Mendoza, recién el otro fin de semana. El que está con uno, que lo pito un poquito más grande la Superliga, ¿no? Era, que la Copa Podía, podía terminarla bien, dos copitas, día, una cada cancha Estaba a 10 cuadras, copita el otro día en Puerto Madero tenía que haber traído una falta de criterio A 10 cuadras se van a venir los equipos para la cancha Muchísima gente en la bombonera Segunda fecha del grupo H de la Copa Libertadores de América, recordamos Fernando García, ya perdió Tigre El equipo de Gorosito en la altura Ya perdió ante el Bolívar por dos tantos Contra cero en La Paz Y perdió el equipo del Profesor Holland Perdió la Católica como local De la América de Cali, 2 a 1 Está sí. jugando Delfín el equipo de Carlos sí, India. No, per eh, Perdón, cero de seis ¿No? El equipo del Profe Sí, por ahora en la Copa sí Difícil, sí, Perdón, ¿está junto el equipo de Isquia? Y estaba perdiendo Y ya perdió, ya ganó perdió. Santos, 1 a 0 como local Y en un ratito, más allá de este partido, habrá dos más, Fernando Claro, por el grupo de Tigre van a jugar Palmeiras ante Guaraní En el San Pablo, arbitraje del chileno Roberto Tobar Y van a jugar en el estadio General Pablo Rojas Libertad ante Caracas, este partido por la zona de Boca. entonces, si Defensa gana mañana, queda segundo el grupo. Si Defensa gana mañana, claro, porque, porque se va Santos, a tres puntos. Porque Santos, Santos tiene, tiene seis, seis. Y Delfín empató el otro día. Y Delfín tiene un punto, al igual que Olimpia. Por eso, si llegase a ganar, Olimpia es bravo, queda segundo, ¿no? Por digo, por el drama que se hizo cuando Defensa perdió con Santos. Que yo, no, no sé, como dicen, el partido más importante de la historia... El primero de las bases de grupo de seis partidos. O sea, tenés seis partidos. El primero, el más importante, de Victoria, isólito. Tenés cinco para recuperarte, isólito. Se van a abrir los equipos, ya están a la vera del terreno. Boca, vestido como marca su historia. Y de blanco, Independiente Medellín. Se preparan para salir al mismo tiempo al terreno de juego. Se ponen de pie en la platea de a uno los hinchas de Boca. Gritan en la popular los celulares en modo cámara a ¡Ah, Martín Arevalo quienes acompañan al árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero a Guillermo Guerrero que no es Paolo es ecuatoriano lo acompañan Byron Romero de Ecuador Cristian Colache de Cano, de Ecuador y Luis Quiroz que es el cuarto árbitro están los equipos formaditos para Introducirse en el terreno de juego Copa Libertadores de América Con todo lo que esto significa para Boca Que este año irá por su séptima por la ilusión de la séptima Copa Libertadores de América, noche de fútbol, de Boca y de Radio La Red. Y tras esta transmisión continuará Toti Pazman con el programa Éxito Fútbol 910 con todo. Toti, me imagino lo que deje este de partido. Por supuesto, hay que disfrutar, yo le digo a los hinchas, hay que disfrutar cada partido. ¿eh? Cada partido que podés venir a la cancha, disfrútalo. La Conmebol. Se anunció que el partido de la semana que viene, Libertad y Boca, esa puerta cerrada por el coronavirus. Andás a ver, ojalá que no haga falta, ojalá que no haga falta que en la Argentina se imponga esta veda. Pero la verdad es que ya no sabemos, porque si ocurre en Paraguay, ¿no? País limítrofe de la Argentina, veremos qué sucede y cómo evoluciona. Mientras tanto, cuando podés venir a la cancha, disfrutalo. Se vienen los equipos. La música de la Copa Libertadores de Fondo Carlos Tevez Encabezando la hilera de Boca Cada uno de los jugadores de la mano Con un niño o una niña El Capitán Andrés Ricaurte Encabezando la hilera del DIM Envueltos los jugadores de Boca Por el grito de su gente arropados por el cariño Y el agradecimiento Tras haber conseguido La Superliga que parecía de River Pero fue de Boca se van a saludar diplomáticamente los protagonistas. Se paran de frente a la cabina número 13 de Radio La Red. Se mueve de un lado para el otro, casi bailando el Toto Salvio. Como para no entrar frío al partido. Qué conmovedora la imagen del otro día. Del Toto Salvio arrodillado, abrazado. Con su madre también arrodillada en la mitad de la cancha. Con Doña Tota. Postales que deja el fútbol. Por eso aquel que piensa que solamente es un juego. Está tan equivocado Se saludan los jugadores Gran abrazo De Villa Con casi todos los jugadores del team Un abrazo muy afectuoso Se dio con el número 13 Didier Delgado Que lo tendrá que marcar En algún momento seguramente Por la punta Se van desperdigando Los campeones del fútbol argentino Por el terreno de juego posan para los fotógrafos los colombianos pero colombianos, todos menos uno, porque está Adriana Rey en este equipo, el argentino, Mauro. Exactamente el Argentina Adriana Rey le dio la porque el otro argentino le Laurito el aurito, quedó jugador convocado, quedó en coloca con una boleta muscular Mirá, tengo mi, mi uno por uno de boca. Andrada, Martín, vos tenés buena información. Escalori no convocó a Marquesín, así que va a pelear la titularidad del arco de Argentina con Hernani y, y el otro día sacó la pelota del campeonato sí, y en Santa Fe, recordá fue el cuerpo técnico de Argentina a verlo sí señor, Bufarini está muy bien Izquierdos debe hacer menos faltas debe hacer menos faltas, vive en, en la cornisa, Alonso está muy bien, Fabra mejoró muchísimo Campuzano la está rompiendo Salvio tiene que participar más, Salvio es tan buen jugador que no le puede alcanzar con un gol en el minuto 82 del partido O un gol a los 10 minutos y después dormir el resto del, del partido Paul Fernández, 6 puntos para mí, ¿no? Cuando la gente grita por Carlitos eh, Que se volvió a meter en el, en el corazón de toda la hinchada Villabuela, lo veo en un nivel extraordinario bueno, Carlitos lo está diciendo la gente y soldado el más discutido para mí. Pero, ¿quién te dice ya su noche esta de reencontrarse con el gol? En ronda, los jugadores del DIN están los 22 en el mismo terreno. No se dieron cuenta los colombianos que tienen que atacar de frente al arco que da el Riachuelo y siguen abrazados. En el terreno que defenderá Boca, ahora sí, cada cual por su lado, respetuosos los muchachos independientes Independiente, me decís, levantan los brazos hacia la tribuna de Boca, cantan los de Boca, va a mover Boca, los hinchas que gritan... Queremos la Copa, el gran objetivo, la obsesión de Boca, como cantan sus cipantizantes. Va a comenzar el partido, la primera pelota del encuentro, la va a tocar Franco Soldano en la bombonera. Por la segunda fecha del grupo H de la Copa, Libertadores de América van a jugar Boca y el DIM. Comienza en la República de la Boca, el juego que más nos gusta. Y mejor jugamos los argentinos. atrás incluso para Campuzano imagino yo, que de esa manera comenzará a enhebrarse la primera jugada de Boca de ataque en el partido da la orden, el árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero, movió Boca, recoge Fabra, la frena, Amaga tocarla atrás sale jugando por la izquierda, mete el pase corto al medio para Paul Fernández, todavía bien terreno propio la filtró Paul Fernández para Tevez, se la lleva Tevez abierto Salvio, va para Salvio, por adentro quedó soldado también Tevez, Salvio lo ve en cara a Mosquera, la va tocando atrás se suelta Buffarini Bufarini el pase corto al medio para Paul Fernández, pelea y la pierde con el capitán Ricaurte, el capitán de los colombianos levanta Ricaurte, gana con la cabeza izquierda, le queda a Campuzano insiste Boca, están dibujando los primeros trazos del partido, va Campuzano Campuzano adelante para Carlos Tevez al piso fue Tevez, lo bloqueó Cadavid el balón sobre Campo de Boca, recupera y manda al medio Bufarini, Bufarini para Paul Paul para Bufarini, trepa por la derecha Buffarini acompañado por Paul Fernández, safo de la marca de Edwin Mosquera y después se la terminan tocando por un costado lateral para Boca Colchones 11 para vivir más despiertos y mi tumbación con solo deporte todos los días tenés 13, 6 y 12, cuartos sin interés, con todas las tarjetas bancarias, de es una pasión no nacional. El primer detalle que noto, Leo, es que la pelota estica mucho. No sé si es el campo, Martín, o si es una pelota distinta a la Superliga, pero o, o el viento. Pero pica mucho la pelota, ¿eh? es distinta, distinta la pelota, ¿eh? la toma izquierdo levanta la cabeza al balón siempre por abajo desprende para Campuzano, cruza la mitad del terreno ataca boca, marca Edwin Mosquera Edwin Mosquera la cambia para Reina se da vuelta Reina acompañado por Didier Delgado la puede tocar para Delgado, gira sobre su propio eje Reina, Reina abre por abajo la derecha para Delgado todavía en terreno propio, la encuentra Reina Reina mano a mano con Paul Fernández no se anima a cruzar la mitad del terreno la entrega en retroceso para Jesús Murillo Murillo para Cadavid y de esa manera antes a Rey y ahora a Cadavid y de esa manera sale el DIM. Sanitarios Hidro te soluciona todas tus compras. se dedícate a vender más en sanitarioshidro.com.ar. Excelencia en distribución. Uh, la reventó cada vez cuando lo apuraba. Salvio gana con la cabeza. Atento Junior Alonso. Recupera, va entregando Ricaute. Abre por abajo la izquierda para Juan Mosquera. Juan Mosquera la manda al medio para Caicedo. Retrocede presionado por izquierdo. El toque corto al medio para Ricaute. Ricaute para Caicedo. Marca, dando el paso adelante. Salvio generoso. Se viene por la derecha. El toque adelante. Soldano la bajó con la cabeza para el Toto. Salvio por por adentro Tevez, por adentro Tevez, abajo Arregui, sin falta el argentino que juega en el equipo colombiano, quedó en el piso el Toto Salvio, atención, se manda Edwin eh, Mosquera por el medio, por afuera, la tiene y le puede pegar, le pegó Débil a las manos del arquero Castro, le pegó Débil, hizo una buena jugada, la terminó mal, atrapó a Andrada. Sí, pero peligroso como lo dejó en el camino izquierdo, lo pasó como un poste eh es verdad que venía lanzado en velocidad Castro, muy buena acción individual, con un vértigo tremendo respondió el DIM, porque era de un ataque que estaba mano a mano el Toto Salvio, después una pelota que le baja de cabeza a Soldano, se la gana bien a Regui, a Soldano, la contra es tremenda y Castro le tiene la pelota para el costado izquierdo, nos dejó como un poste, después no remató bien de zurda y no tuvo problemas de entrada. Toti, la pelota de la Copa es la de la Pipa, la pelota claro. del campeonato de las tres tiras y además hay un poco de viento va Caicedo, cierra Alonso, Alonso para izquierdo, izquierdos más atrás para Esteban Andrada, va para apurarlo Caicedo, la tiene Andrada, del primer tiempo, tenemos en la bombonera tres minutos, largo envío, gana Regui con la cabeza, la toma volviendo sobre sus pasos, Didier Delgado, Delgado juega por la izquierda y por la derecha Juan Mosquera, de manera distinta como está en la planilla que nos entregaron, se viene por la derecha Mosquera, Juan Mosquera lo hace pasar largo, a Villa. se cierra Juan Mosquera, Juan Mosquera para Reina, Reina se arriba al área de Boca, levanta la pared con Juan Mosquera, otra vez atrás para Reina, levanta la cabeza atrás a la diagonal como siete quedó Juan Mujera. Viene para Ricaute. Ricaute, la tiró para Castro, corta izquierdo y la toma para encabezar la respuesta Soldano. Soldano la cambió para Salvio. Salvio se da vuelta, combina con izquierdo. Se arriba lentamente a la mitad del terreno. Entregó para Salvio, tira para izquierdo. abre para Bufarini. El cordobés de General Cabrera. Cuatro minutos del primer tiempo. 0 a 0. Segunda fecha, grupo H. Copa Libertadores de América en la bombonera. Busca el campeón del fútbol argentino. E Independiente sin falta. Fuerte de Castro en contra de Paul. Dirige muy de lejos, ¿no? El Ecuador, Doriano Guerrero. Tiro libre para Boca Zajo de la Amarilla Castro. Me parece a mí raspa más que una lija, Abrador. Más que Abrador, imposible. Abracemos Abrador, la lija. La sí. En la B Metropolitana, Alejandro Aranda de penalta. Ceres y San Miguel 1 a 1 El zurdazo de Fabre, el colombiano que juega en el equipo argentino para Soldano. No llegó, se mete Villa, sale y controla. Andrés Mosquera, vestido de rojo el arquero. Empanadas hay muchas, pero estas son de 10 Seguimos en Instagram, arroba empanadas de 10 La salida de Arregui Arregui la manda en retroceso para Jesús Murillo Jesús Murillo cambia para Cadavid Cadavid se aproxima a la mitad del terreno Sale a presionar Rotevel, La manda atrás, Cadavid para el arquero Andrés Mosquera Esta es la salida del DIM 0 a 0 está empatando con Boca Segunda fecha, Grupo H, Copa Libertadores de América Con Radio La Red Llevas tu pasión a donde vayas, bajate la app Y viví toda la pasión del fútbol La maneja el arquero Andrés Mosquera Desprende para Arregui Dos que lo salen a marcar zafó de la doble marcación, salió muy bien de una situación que se le presentó muy complicada a Regui, a Regui para Reina como siete lo tiene a Juan Mosquera, va Reina Reina coloca por alto a la izquierda, no puede llegar Bufarini, pero sí Andrada Autoservicio mayorista del Center Todas las marcas al mejor precio y en un solo lugar Avenida Calchaquí 918 en Quilmes Oeste Búscanos en Facebook La va a buscar el Toto Salvio cuando se dio vuelta La pelota ya estaba afuera Hay lateral que tiene que ejecutar Didier delgado. Al delantero le faltó puntería Pero vos se definís con una Schneider bien helada ¿Qué jugador, sale una fresca Esta noche sale una Schneider El que sale esta noche es Cadavid Del fondo, Cadavid la entrega para Ricaurte El pelotazo frontal, tiro potente y alto Gana con la cabeza a izquierdo La toma Junior a Londres. Alonso se le abre como un abanico por la izquierda, Fabra la manda para Campuzano, la frena y la toca para el paraguayo Junior Alonso. Sale a presionarlo, Caicedo. Siempre con la pelota Alonso. Alonso para el izquierdo. Esta es la salida de boca. El juego que crece desde el pie del campeón. Signar, electricidad, sanitarias, pinturas, herramientas en contra. Todos. Todo, todo en Signar. La ferretería de tu barrio. Descubrimos en grupo Signar.com.ar. Intentaba la llama al tema. Tocó Ricaurte por un costado lateral para Boca. Alentado por su gente. Da el primer tiempo. Seis minutos. Estamos en radio la red. Todo el fútbol pasa por radio la red y el balón por izquierdo izquierdo tocará para Alonso y Alonso abrirá para Fabra la frena Alonso Alonso la pone contra el piso pelota al pie entrega finalmente para Izquierdos domina izquierdo cabeza levantada la pelota siempre rasante para Buffarini Buffarini contra Edwin Mosquera Lucega Soldano quita con la cabeza Delgado la tira al medio Delgado la va poniendo para Ricard, te devolvió para Delgado Delgado mano a mano con el Toto Salvio cruza el pase al medio para Regui acompañado por Reina libre por la derecha Juan Mosquera viene primero la pelota para Reina Reina la mandó a la puerta del área para Juan Fernando Cayera, Caicedo, Caicedo para Reina, apunta, encuentra el hueco, le pegó, Andrada al córner, parecía más simple, volcó el cuerpo contra el palo izquierdo y mandó la pelota con ambas manos al córner, el arquero de Boca. Sí, esta le hizo difícil Andrada, tal vez porque tenía a Castro encima, dio un, un rebote directo al córner. Che, no se achica el Dime, estos primeros siete minutos son favorables a los colombianos, si alguno pensaba que porque había perdido el local contra Libertad, Iba a ser un partido sencillo, no lo es en el comienzo Después tal vez Boca lo haga pero arrancó bien el Dim. Y lo tuvo Reina, que hace el corner corto. Arco de Riachuelo para ricardo ricardo te la al área para Castro. Se da vuelta a Castro, no lo deje dar vuelta. Bufarini le quita a Fabra finalmente. Fabra la entrega por abajo, le queda para Villa. Y esto termina el gol de Teves. Cruza la mitad del tren. Villa quedó mal parado el Dim. Por afuera se le ofrece como descarga Salvio. Por el segundo palo tevez Se arriba al área. Villa encuentra el hueco, le va a pegar. Entró al área, busca gol. Tiro, no lo encontró. Lo encontró a Andrés Mosquera, que con la pierna extendida evitó lo que era el gol de Villa. Por adentro iba tevez Y lo que lo está puteando Carlín. Esto, lo que lo está puteando Carlitos, la verdad, la hizo bárbaro Villa, arrancó a mitad de cancha, también que estaba mano, a mano quedó mal parado, lo dice Bilardo, corner mal pateado, gol del rival, lo pateó mal, casi gol de Boca, gambeteó el que tenía que gambetear, cuando tenía que decirle, toma Carlitos, a cero la metió de puntilla el primer palo y se lo tomó Mojera de humedad en techos y paredes se pinta con de premier plastiprende premier solución definitiva a los problemas de humedad aportes de boca con martín martín arevalo sabes que se agarró la cabeza ruso por esto que cuenta totti porque claro la hizo bárbaro pero el pase le quedaba para la izquierda entonces terminó definiendo de derecha y de Putin y carlitos se enojó mucho con villa la salida de murillo lo persigue desesperadamente soltando el toque corto atrás de murillo murillo para arreg y por el lado del dim mauro Gundín. Cable de traje, camisa blanca y tranquilo, más allá de esta última jugada de Villa, conforme con los primeros minutos de su equipo. El, el muerto que le tiró Bufarín Entrada, decir que Entrada tiene una calidad para jugar con los pies, sí, pero le bien. tiró un compromiso con un... Eh, Delantero encima, terrible. Arranca Fabra para Boca, el pase al medio, corto para Tebe, devolvió para Fabra, zafó de la marca de Ricaute, la toca por un costado de Juan Mosquera, va por el otro, cierra Murizo. No hay falta, sí que hay. Retortrajo el árbitro, cobró la falta. Estilo libre, la falta en contra de Fabra para Boca, tres cuartos de campo, rival desde la punta izquierda. Buscas precios y variedad. Autoservicio mayorista La Madrid en los precios más bajos del mercado, en golosinas, galletitas, alimentos y bodega. Avenida Manuel Sabio, 3660 en Quilmes Oeste. Del primer tiempo tenemos. 9 minutos y medio, 0 a 0 Segunda fecha Grupo H Copa Libertadores de América Están empatando a Boca y el DIM Ya perdió Tigre Ya perdió Tigre ante el Bolívar como visitante 2-0 Ya están jugando Palmeiras y Guaraní de Paraguay El equipo de Gustavo Costa, ¿verdad? 9 minutos, 0 a 0 Libertad de Paraguay y Caracas nueve equipo de 9 también, 0 a 0 Libertad de Paraguay, dije bien, ¿no? El equipo de Costa Señor, Guardi. sí señor va a venir el tiro libre desde la punta izquierda, levantará a Paul Fernández y la cabeza de Paul, el ejecutante ya está pensando en la cabeza de Alonso o estará pensando en la cabeza de izquierdo porque no en la de Villa que va por atrás de todos, o tal vez en la del voraz Soldano el entusiasta delantero que tiene Boca toma carrera, solamente reina en la barrera, el balón en diagonal sin la referencia es el arco que en el primer tiempo ocupa Andrés Mosquera, aquel que da a la mítica casa amarilla, se arrima como para enhebrar una jugada preparada Fabra, sin embargo. Paul Fernández coloca el centro al área, varios arriba, responde con golpe de cabeza, Jesús Murillo, la toma en las inmediaciones del área, Visa insiste Boca, Visa profundiza, la mandó adelante Visa, se viene Boca con el Junior Alonso que quedó como delantero, se la tocaron al córner, bien por el paraguazo, aguerrido, bravo, valiente, guapo, córner para Boca. Qué jugador, siempre con la mejor cara, es que se afeita con más filos, más filos, tu afeitadora. ¿Paul es el encargado oficial, Martín, en, en los tiros libres de, de Boca? Cuando está claro, claro, el, el, ahora va En esto creo que nunca perdió, eh. tenía Macalister el año pasado. Va para pegarle en este tiro de esquina, en este caso desde la punta derecha. El centro abierto, el arquero que no sale, Soldano no pudo cabecear la saca con la cabeza a Reggie. Va por el rebote Fabra y si le pegas la enganchó Fabra, escapó a la marca de Juan Mosquera, la tiró al área para Junior Alonso, quedó como nueve Junior Alonso lo cerró Murillo, sale Murillo de punta, le pega a Murillo. Recupera bien Paul Fernández el primero la manda campo arriba, rechaza a Juan Mosquera, cobra altura la pelota, le quiere marcar Ricaute, marcado por dos. Ricaute con la cabeza, la tiró para Reina, Reina. De primera levanta para Leonardo Castro, pica habilitado. Marca con la cabeza Bufarelli, Qué buen cierre, qué buen relevo. Lateral para los colombianos. Una comunicación. 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radio. Comunicaciones y seguridad electrónica. visiten en el Ojo porque va Reina en la puerta del área. Reina. Reina del Sur ha metido el pase para Ricaurte. Ricaute abre por abajo a la derecha para Juan Mosquera. Juan Moste, Mosquera en retroceso para Arregui. Arregui desde la mitad de la cancha atrás para el arquero Andrés Mosquera. Ser líder, ser original y diferente. Calzado ombú. Seguridad o más confort Nuestro liderazgo a dos pies Calzado ombú La maneja en la mitad del terreno Cada cada vid la pone para el argentino Arrey, Largo envío Sale Andrada Y el número uno En la puerta de su área Captura la número cinco Comenta Dice Piensa en voz alta En radio La red Juan Carlos Totti Pazman Bueno, está lindo el partido Está lindo el partido Qué dúo, eh Qué dúo Gentili Navarro Porque hay partido O sea, no es un monólogo de Boca La verdad que Presenta buena resistencia el Dim, juega bien la pelota, lo hablábamos con Arevalo hace un ratito, tiene, tiene, tiene buen toque, buen trato de, de balón y no está fácil... Más allá que la más clarita fue la de El mano de Villa. Ricaurte la sacó atrás para Cadavir. Andrés Cadavir. La toca de vuelta para Ricaurte. Levanta la pared con Cadavir. Tranquilo, cinta de boca. Todavía en terreno colombiano. El zurdazo de Cadavir. Se quiere filtrar. Castro. Habilitado. Castro va a entrar al área. Castro cerró Junior. Alonso. Se levanta la pelota. Saca en la del área. La sacó con la cabeza. De Alonso. Recupera a Reina. Arremete Reina. Reina en el vértice del área de zurda. Le pegó. Apenas afuera. El remate de Reina. Pero no lo pueden detener. Ese número 7. Saque de arco para Boca. Bueno, y lo peligroso es que. En 12 minutos, casi 13, es la tercera vez que el DIM rebata el arco. Dos de Reina, el, el primero fue el que, la que tiró al correr de Andrada, más una de Castro. Llegó más, aunque no tan peligroso, el DIM más que Boca. Mauro Bundín, ¿cómo fue recibido Aldo Bobadín, el ex arquero de Boca, con indiferencia, ¿no? Absoluta indiferencia, Leo. Absoluta indiferencia, más allá de que tiene un paso aquí en el club, dos títulos ganados, recopa y Copa Libertadores, absolutamente indiferente se viene por la mitad del treno a rey, a rey para el equipo colombiano, a rey para Ricaurte, la frena y la pone para reina, reina inquieta más de lo previsto, abrió por abajo a la derecha para juan mosquera, juan mosquera metió el centro cerradito, cerradito, iba a buscar la pelota el arquero y casi lo complica con ese centro cerrado juan mosquera, la pelota se fue por arriba del arco, sale boca comenta toti, ahora sé que me parece que, que no lo tiró mal. Que cuando levantó la cabeza lo vio Andrada. Andrada es un, una característica del arquero de Boca. Juega lejos del arco, sale mucho. Creo que Pillo, el lateral derecho del DIM, lo vio y, y se la tiró al arco. Le salió mal, pero, pero fue una buena idea. Pero bien los dirigentes de Boca que le entregaron una camiseta enmarcada de Boca con el número uno a Bobadilla. Se la dio Pergolini en la previa, ¿no? Para los dirigentes no pasó no, desapercibido. No te digo, por cómo atajó en, en la final del este campeonato no lo Bueno, ganó un par de campeonatos. Va Edwin Mosquera, atención entró al área. ¡Qué buen quite de Julio Bufarini! Se viene Julio Buffarini aplaudido por la gente, se durmió, se la robó Edwin Mosquera, pero sale jugando Campuzano por detrás de Edwin Mosquera. Campuzano la manda al medio para el futbolista Teve. Teve la aguantó y la tocó atrás para Paul Fernández. Apenas levanta la pelota para Frank. Fabra Frank a mi manera. Ataca boca. Descargó al medio para Carlos Teve. Parado en la mitad del terreno. Bueno, cruza la mitad de la cancha, abre por abajo la izquierda para Fabra. 14 minutos y medio del primer tiempo, 0 a 0. Boca y el team recoge TV, TV la saca atrás para izquierdo. Ya entramos en la pavada, ¿no? Ya entramos en la pavada, o sea, de una plaqueta varadora a una plaqueta boadilla. Pero fue campeón el eh, club, está bien. Tener. No, pero tampoco en fue el, la fiesta que en el, la manadora, en, el, ¿no? en el tricampeonato que pierde boca con la golpe, sí, bueno. un desastre boadilla. De bueno. ¿Cómo le hace una plaqueta? Fue campeón también. Fue campeón también. La va sacando. No, le voy a pedir, viste, que se... casa, cada, cada exjugador jugador que viene le vas a dar una plaqueta, se me joda esto. Se viene Salvio, de 7 queda Buffarini de 9 Soldano por el segundo para Ovilla. La pelota viene para Campuzano, Campuzano y el toque corto atrás para Izquierdo. Izquierdo se abrió a la derecha para Bufarini, Bufarini mano a mano con Edwin Mosquera, lo deja virtualmente eliminado. Se lo lleva el balón por medio de una sucesión de pisada, la saca al medio la pelota para Campuzano. Se da vuelta, se frena de golpe Campuzano, Campuzano para Tebe, se manda a Tebe. Tebe la toca atrás para Izquierdo, se arma el juego de Boca. Pronto te va a encantar, tiene una variedad de sabores increíbles Naranja, manzana, naranja dura, no hay multifruta Con toda la frescura de la fruta recién cosechada Bio fruto una opción natural Se suelta Bufarini, de primera al centro para Salvio Pone el pecho y sale firme en el fondo El gigante Calavid. le descargó para Caicedo La va tocando al medio, delgado, delgado, delgado para Ricaute Ricaute para Edwin, Mosquera, cierra izquierdo La tiro atrás para Andrada, casi queda corto el envío La saca Andrada, salió del área, rebotó en Caicedo La busca Edwin Mosquera, Edwin Mosquera lucha con izquierdo De punta, rechaza izquierdo. no la Encuentra Paul Fernández y Campuzano, pelea Campuzano, se la dejó servida Paul Fernández Y de contraataque, Boca con Paul Fernández Paul Fernández la cruza entre dos para Villa, atravesó la mitad del terreno Lo no dejó desparramado de la reina, tirada para Salvio, la tiró para Salvio, sale Mosquera Andrés Mosquera, el arquero se quedó con el balón abajo, cuando se hace re el rega Sí, primero Macanón de Gerdós, Bacanón de Gerdós, pase de zurda de atrás Se tuvo que jugar la vida, entrada fuera del área Y la pelota rebotó En, eh, en Castro y no, y no terminó un gol de, de casualidad. Y después otra gambeta de Villa. Boca depende excesivamente de lo que haga Villa. ¿eh? Y ahí va Villa contra la línea izquierda y la marca de Juan Mosquera. A correr Villa al piso. La tiró Mosquera. Fue al piso y la tiró por un costado lateral para Boca. Alentado por su gente. eso ah, de Boca. Estamos escuchando Radio La Red. Escúchalo, escúchate. Delgado, el rebote le viene quedando a Bufarini, maniobra para Bufarini, Bufarini aguanta la investida de Bufarini, a Flecha Fletchabuz, empresa líder, el viene Flecha Bus Aparece en escena el Cali izquierdo, es el tenso izquierdo, la frena y la saca para el paraguayo Junior Alonso, vamos Boca por el primero, 0 a 0, empata con el DIM, va para TV, viene para Villa, Villa lo encara a Juan Mosquera, por afuera se le ofrece como descarga Fabra, por adentro se relame Soldano, llegó al fondo Villa, se da vuelta, va a mandar el centro, no le da el lugar necesario para mandar la pelota al área, Juan Mosquera, la toma por ...Paul Fernández, Paul Fernández para Tevez, acomoda el cuerpo, le pegó... ...apenas afuera, apenas afuera el remate de Tevez, un latigazo... ...desde 25 metros, el balón pasó cerca del poste derecho... ...envuelto, escapó en el U uh, de los hinchas de Boca que presagiaron lo que no fue... ...finalmente saque el arco para los colombianos... ...faltaba Fatura Brown en el arco del DIM... Eh, ...para que la meta un remate parecido al del otro día... ...porque fue potente, porque fue a media altura desde un poquito más lejos y desviado no le acertó al arco esta versión eh, recontra goleadora super goleadora de Carlitos Ricardo aparece en escena, le ganó al cruce de Soldano, la tiene en terreno colombiano descargó atrás para Delgado, Delgado la manda al medio del paso al frente y recupera el jugador izquierdo izquierdo para Campuzano, Campuzano para Alonso Alonso con inmediatez la saca para Fabra, se manda Fabra, 18 minutos y medio del primer tiempo, cero Boca 0 el DIM, segunda fecha, Grupo H Copa Libertador de América, todo el fútbol pasa por Radio La Red y la pelota por Julio Buffarini encara Buffarini Bufarini se le arrima a Tevez por la derecha, Salvio, el balón para Tevez, bien Viene para Buffarini va para Campuzano, cuatro metros en campo rival, levanta la cabeza, pechito erguido, se la lleva el colombiano Campuzano, frena repentinamente la pizza y la saca para Paul Fernández, coloca por abajo a la izquierda para Fabra, Fabra mira de soslacio el área, pensó lo que iba a hacer antes de recogerla, se le fue por debajo del botín y en segunda instancia la mandó al medio para Paul Fernández, Paul Fernández profundiza para Fabra, levanta la cabeza, levantará la pelota, levanta el centro, pega en la espalda de Juan Mosquera, lateral para Busta. Con Autor Volkswagen, sponsor oficial de la Superliga Argentina de Fútbol, podés tener el nuevo polo con las primeras 12 cuotas fijas y seguros de desempleo. Informate más en Autor.com.ar. Es mucha la incidencia de los colombianos en el juego de boca, ¿eh? Campuzano. Fabra y Villa son los que le dan el, el fútbol a la boca. El que la tiene por la derecha es el Toto Salvio. Se cierra, descargó al medio para Campuzano. La pierde con Ricaute. Uy, uy, uy. Vuelve desesperado Campuzano. La saca sobre la derecha Ricaute, Ricaurte la manda para Caicedo. Le pita por adentro Castro. La tiene Caicedo en la puerta del área. Juan Fernando Caicedo. Enganchó, la cruzó. Recupera y sale jugando Campuzano. Qué mal quedó parado boca atrás. ¿eh? Sí, esta vez se equivocó Campuzano. Campuzano gambeteó. Y, y vos sabés que cuando el 5 la pierde... Tiene el camino libre para ir hasta el arquero rival Vuela Bufatini por la derecha hasta la puerta del área La cruzó para Tevez al piso, fue a Regi Y la pelota deriva hacia el arquero Vivi tu pasión con Solo Desportes Todos los días tenés 13, 6 y 12 Cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias Solo es una pasión nacional Salida temeraria, amagando en el área de Murillo Murillo para Cadavid Cadavid en la pica de zurra la pone para Edwin Mosquera Edwin Mosquera la peinó para Castro Se cayó izquierdo, sin embargo anticipó Y la pelota le cae a Campuzano Campuzano para Paul Fernández, 10 metros en campo Arriba la arranca por el medio Paul Fernández Apenas levantó la pelota, la tira para Frank Fabra La frena Frank Fabra, va Boca por el primero Todavía no lo encuentra, 0 a cero con el DIM La va sacando Juan Mosquera Recuperó Paul Fernández, mira para un lado, la tocó hacia el otro Para Villa, va Villa, tiene que mandar el centro A Mago, le va a pegar, la tiró al área cortada para Tevez, busca gol, Tevez y el centro No llega Soldano y la saca de punta delgado Con los ojos llenos de terror Ahí lateral para Boca Y Villa en la figura de Boca, otra jugada Que nace en los pies de Villa Yo creo que Carlitos debió darle de zurda no se animó, tiró el centro Y va Villa, insiste Boca visa para Tevez, no pudo Tevez Surge y sale jugando por detrás del Murillo Murillo para Ricaurte Ricaurte coloca por alto a la izquierda para Castro Castro le gana la espaldas a Izquierdo. Va a quedar mano a mano con el arquero Busca gol, Castro le va a pegar Enganchó mano a mano con Andrada Al piso fue izquierdo izquierdo Anduvo derecho en ese corte Para evitar lo primer, el primero que era del equipo colombiano Sí, pero le está pasando mal Izquierdo. ¿eh? La está pasando mal Otra vez lo, lo dejaron en, en el camino Lo superaron en velocidad y te digo, se recuperó agarrándolo... Viste, lo, lo, lo, lo apareó y después cuando le enganchó se fue al piso, no cometió penal de milagro, la pasa mal izquierdo con Castro. Es bueno ese Castro y también este Reina que lleva la pelota, frena de manera repentina Reina, Reina la tira atrás, sale jugando como marcador de punta por la derecha Murillo, Murillo para Reina, Reina aguanta de espaldas a Paul Fernández, vuelve a tirarla para Murillo, Zafa lo deja virtualmente eliminado a Soldano, también a Villa, es bueno Murillo, se mandó a campo a rival, la tiró atrás para Ricaurte, Ricaurte levantó para Edwin, Mosquera la saca Bufareri. Recupera Ricaurte, apenas levanta la pelota La tira para Delgado, Didier Delgado Trepa por la izquierda, por adentro Castro La tiro por afuera para Edwin Mosquera Al pincho fue gana, recupera la vertical y sale Buffarini. Y Bufarini la mandó al medio para Salvio Se cierra Salvio abierto, quedó Bufarini Por la derecha, por el otro costado se ofrece Como descarga Villa, viene primero la pelota para Alonso De Alonso para Frank Fabra El colombiano descargó para Tevez, va como 10 Tevez Tevez traza la diagonal, corre Tevez Va Tevez, corre Forest, corre La toca por abajo a la izquierda para Villa, hace la vuelta a Villa tiene que mandar el centro, en el área están Tevez Salvio y Soldano, Villa y el centro para Soldano, pasado y afuera Saque de Arco para el DIN Maderín le da protección y belleza a la madera Retardando el envejecimiento natural y con la, la terminación que vos buscas En línea de productos Maderín, el comodín de la madera Más info en maderín.net la, la sociedad es Villa Tevez, ¿eh? no aparece Salvio, no participa Soldano los toques de Paul son eh, intrascendentes. Todo depende de lo que hagan Villa Carlitos En el grupo de Boca Carlos Ferreira a los 19, Libertad le gana Caracas 1 a 0 23 minutos, Boca 0, el DIN 0 Atraviesa la mitad de la cancha Paul Fernández Paul Fernández la toca para TV, tira para Paul Fernández Escapó la marca de Ricauta, lo dejó en el camino Se arriba al área, le puede pegar Paul Amago pegarle, lo dejó Ramado a Ricaude La cambia, cambio de frente, la tiro a la izquierda para Fabra Va Fabra, Fabra lo encara a Reina La tiene Fabra, Fabra profundiza para Visa, La frena, Visa, Visa lo. En cara a Juan Mosquera Le ganó, agachó la cabeza Capó, metió el centro oh, Andrés Andrés Mosquera Es el arquero Que se quedó con el balón Son Sanitarios Hidro Te soluciona todas tus compras Vos se dedicaste a vender más SanitariosHidro.com.ar Excelencia en distribución ¿Voy a San Miguel? Venga. sí, En la Bay metropolitana Marcelo Vaca, Lo da vuelta a San Miguel Dos talleres, uno Pero mira vos y por la Copa Argentina se quedó afuera Platense. Que perdió con Deportivo Madrid, 1 a 0. En la primera se ganó el Doque. Ganó Doxudo, 3 a 1 Deportivo Merlo. Y en la bombonera la lleva Ricaurte, va Ricaurte, de un lado lo tiene a Delgado, el izquierdo, por el otro a Mosquera, recoge a Regui, a Regui levanta la cabeza, no se anima a cruzar la mitad de la cancha, descarga, mete el pase corto al medio, rasante para Ricaurte, Ricaurte, es difícil Retardo esa R complica Ricaurte, la tira para Edwin Mosquera, va Edwin Mosquera, zafó del trancazo de Buffarini, la mandó a la puerta del área para Castro, cierra con los justo izquierdos. le vuelve a quedar a Castro, Castro para Reina, libre por la derecha, Juan Mosquera viene primero para Caicedo, le pegó, Delgado, se pegó fuerte, pero desviado, delgado salida para Boca no le está pasando bien Boca, es difícil el partido para Boca que se presumía más sencillo, sobre todo además porque Boca venía embalado de ser campeón, Boca llega, pero también le hacen daño ¿eh? le hace mucho daño el team Colchones mismo, los elige toda la familia le va a pegar Esteban Andrada Hasta más allá de la mitad de la cancha Repasamos, perdió Tigre frente a Bolívar Ya perdió el equipo de Gorosito 2 a 0 en La Paz y ganó en la América de Cali, perdió el equipo del profesor Holland 2 a 1, le ganó en América a la Católica Casó derrotado el conjunto del profe Carlos Isquia El Santos le ganó al Delfín Ecuatoriano 1 a 0 Están empatando Palmeiras y Guaraní, el equipo de Gustavo Adolfo Costa 0 a 0 Gana el equipo del Pelado Díaz Libertad 1, Caracas 0 En la B Metro está ganando San Miguel, lo perdía pero lo gana Ya es final, ganó San Miguel 2 a 1 a Talleres yo levanto la mano, entró un amigo y dice ¿Quién quiere café? Y yo levanto la mano, se viene por la izquierda cada Cadavir atravesó la mitad del terreno De 11 lo tiene a Delgado, de 9 a Castro, va para Delgado, la tira de primera atrás para vir Cuatro metros en campo de boca, retrocede presionado por el Toto Salvio, manda la pelota al medio para Arregui Arregui rasante, combina con Reina, conecta para Arregui, se da vuelta y ante la arremetida de Soldano La tira atrás para el arquero Andrés Mojera Empanadas hay muchas, pero esta sesión de 10. síguenos en Instagram, arroba de 10. Basalvio cierra con lo justo delgado. Se cerró delgado. Delgado dejó atrás para cada David La mandó al medio para Ricaurte. Ricaurte se da vuelta entrega para cada vid. La pone contra el piso. Pelota al pie. La salida del DIM. 0 a 0. Está empatando con boca. Si quieres escuchar fútbol, escucha radio la red. Donde no relata partidos, transmitimos. Transmitimos la pasión del fútbol. Se la llama Murillo. Pelea con Tebe. La quita Murillo. Le queda a Rey. A Rey Zapa de la marca de Soldano. Se da vuelta. La manda para Juan Mosquera. Juan Mosquera rasante atrás para cada auto Autoservicio mayorista de entre todas las marcas al mejor precio y en un solo lugar Avenida Cachaquín 918 en Quilmes Oeste Búscanos en Facebook La tiene Castro, es bueno Castro Juega bien Castro, reina ¿Eh? También sí, ese... Es un buen partido de Arregui también el argentino Arrey, te iba a decir Va para Castro, la tira para Ricaurte El capitán Ricaurte de surda la tira para David Transita la cancha, la trota transversalmente Viene para Reina, Reina ya está en campo Auri Azul, la mandó para Juan Fernando Caicedo Buen quite de Alonso Deriva la pelota para Villa, corre Villa Se viene Villa, falta fuerte de Caicedo Para Marisa, ¿eh? el primero del partido Mauro Gundín. Exactamente, es el primero del partido de un Libre para Boca, la salida de la mitad, 0 a 0 en la bombonera. El equipo busca abrir el marcador y vos una Schneider, Bien helada Sale una fresca. Sale una Schneider. Se acomoda para entrarle a Campuzano. Le gustó el café que era dijo. Perdón, mío, pero... perdón. No, le no, le, le topé un poquito, me copiaba, ¿no? Comparto todo. Lo, lo, lo mío todo. es suyo, lo suyo es mío, Hasta mi mujer. ¿No es su socia? Tra sí, socia. derecho claro. Profesionalmente. No, no, en esto del derecho. No, no, por swinger por no, no, no. no, no. Se viene ah. Buffarini por la derecha. El locutor no sé si dice lo mismo. Bueno, va a aparecer izquierdo izquierdo, se capó a la marca de Castro. Viene izquierdo mete el pelotazo cruzado para Soldano picabilitado. Cierra Cadavir, apurado por Soldano. Es firme ese Cadavir, eh. Es firme, sólido. Marcó la zona, dejó que la pelota se caiga del terreno. hay salida le va a pegar el arquero Andrés Mosquera. Ahora Pinturas Premier presenta su revolucionario Latexíx con 140 colores a la elección. Latexíx de Premier. Colores que protege. Sí, Anderson Contreras no empata. Ahora el Paraguay Libertad Caracas 1 a 1. En el grupo de Boca. ¿Y esto le conviene a Boca lo que empate en Libertad y Caracas? Habría que pensar, ¿no? Sí, habría que pensar bien muy pronto. Vos tenés una referencia, Leo. En la Copa del 2007, Boca fue campeón y en la fase de grupos perdió el visitante 2 y empató 1. ¿Sabés qué le conviene a Boca? Ganar. Ganar hoy. Sí, ganar ganar. Ganar hoy. Y si a hoy. Queda, ¿Está empatando Libertad 1 1? Señor Quedaría puntero con Libertad con 4 cada uno Claro El rugido de los hinchas de Boca que ya en el primero lateral de Fabra para Villa, está en el área, se dio vuelta, lo encontró a Murillo y sale Andrés Mosquera El número uno capturó la número cinco tenés una ferretería, súmate a Signar, la cadena independiente número uno del país Y gana con Signar, Descubrimos en gruposignar.com.ar En la radio líder del fútbol están trabajando en la operación técnica en la bombonera En Negrito, Santa Cruz, cachapared Damián Piazza, todo el equipo de Radio La Red En la producción, en el estudio, quien está trabajando y en la puesta en el aire a Fer. Lucas Sánchez en la producción y con Ferre Gonza, ok, en operación técnica. O sea que yo tengo que ver muy mal el fútbol La verdad que Hola. Aptra me regaló parte Fierro no, no, no. Pero, ya eh, ¿sí que no puedo ver el trabajo del que me hablan un montón de, de colegas de Soldano? ¿Sabes que no lo puedo ver? Es voluntario. ¿Sabes que no lo puedo apreciar? Entusiasta Le falta el gol Que no es un detalle menor Pero no, no participa del juego Y van 30 minutos Se manda por la izquierda Delgado Delgado acompañado por Caicedo Tiro para Caicedo Por adentro quedó Castro Y también Delgado Se la lleva Caicedo Se arriba el área La dejó para Delgado Delgado la mandó para Castro Le pegó Cruzado y afuera Lo tuvo Leonardo Castro Arremetió por la izquierda Le pegó de zurda cerca del poste izquierdo. Lo apuró bien en la salida Andrada. Hay salida para Boca que no lo pasó bien. No, y a esta altura el DIM ya le está perdonando la vida a Boca. Le está perdonando la vida. Esta fue muy clarita. Muy clarita. Otra vez con problemas. Sí, pica Castro entre izquierdos y Alonso. Y, le, y le, se la cruzó de zurda. Estaba vencido Andrada. Salió besando el palo izquierdo. Va a tener que meter toque Miguel. eh Porque... Está, está para ganarlo el team. Hay lateral para el Dime, en la mitad de la cancha, recién lo tuvo Castro. Buscas precio y variedad, autoservicio mayorista en la Madrid. Los precios más bajos del mercado en golosinas, galletitas, alimentos y bodega. Avenida Manuel Sabio, 3660, ¿Qué el este? 30 minutos, escapó Juan Mosquera, la pelota también se le escapó. Hay lateral para Boca, lo hace Amago Acero rápidamente, ahora lo hace Fabra. Fabra para Alonso, se enojó Visa con su compatriota porque no le entregó la pelota a él. Sale el otro colombiano, Campuzano, va Campuzano, Campuzano, tiró para izquierdo. Izquierdos la frena, pisa Izquierdos izquierdos Campuzano. Cambia para Alonso, Alonso la pone contra el suelo, pelota al pie, descargó para Fabra, Fabra y el toque corto rasante al medio para Carlos Tevez, todavía en terreno propio, falta de Arregui, que no dice el árbitro, Arregui la sacó con inmediatez para urte se manda el capitán el 10, el zurdo, Ricarte la cambió a la derecha para Reina, va Reina, quedó caído Tevez, Reina tres cuartos de campo rival por el medio, zafó de la marca de, de Sondano. va para Castro, se da vuelta, se la punteó Campuzano, saca con la cabeza a Alonso y le queda al Toto Salvio, va Salvio, tres que lo marcan, casi le regala, así que se desentendió de la reina le queda Izquierdo, se da vuelta Izquierdo, lo encara a Ricaurte, pega en Ricaurte, deriva en Andrada que fue al suelo y controló. Y además Boca está haciendo todo lo posible para que Diggle le meta el gol, eh. Salvio lo mató Izquierdo, le dio le di una pelota fuerte. Entre dos rivales dentro del área. Me gusta esta de boca con Tevez, acompañado por Fabra por adentro. lo Villa, va como puntero por la izquierda. Tevez la pisa. Tevez se la lleva por medio de una sucesión de pisadas. De cargo para Villa, devolvió para Tevez. Tevez atrás para Campuzano. Y Orman Campuzano de 7, Bufarini de 11, Villa de 9, Soldano. Recoge Bufarini, mira de río con el área. Bufarini la tiene, Bufarini profundiza para el Toto Salvio. De frente lo espera y le robó Delgado. Y le cae para la contra Castro. Todavía entrenó propio. Dos que lo marcan. Castro la manda al medio para Juan Fernando Caicedo. Caicedo escapó a la marca de Alonso. Rebota en izquierdo. Le vuelve a quedar. El grandote Caicedo, se la quita soldar. Ese es el trabajo de soldar. Bueno, ¿no? pero, pero un 9, un 9, sí, bueno. basta. Hasta casi la línea de la defensa para recuperar la pelota y sí, bueno, y la recuperó Eso, Es lo mejor que hizo en 32 minutos Gracias, nah, Mato Se viene Alonso, la cabeza levantada de Alonso Alonso al medio para Tevez Se ubica como organizador del juego Tevez, Tevez para Soldano No llega, gana Cadavir. Y le cae a Ricaurte Se da vuelta a Ricaurte 32 minutos, largo envío para Edwin Mosquera corre, más no puede llegar hay lateral para Boca, despertate Boca Vamos, Toti A mí da Castro que lo está bailando a izquierdos Tratamos un desantero como ese una Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radio, comunicaciones y seguridad electrónica Visítenos a ser uno con punto, con punto ar. Una Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología Ser líder, ser original y diferente Calzado en Seguridad seguridad más confort Nuestro liderazgo a tus pies, calzado en Luce tranquilo pero paradito a la vela del terreno de juego El técnico de Boca, Miguel Ángel Ruso, Martín Arevalo ¿No? Sí, sí, porque está preocupado Ruso y Está preocupado, no habla con los volantes es prolijo el DIM y a Boca de cuesta Y va Castro de nuevo, Castro para Caicedo, la peina para Castro, arremete Reina, entre ellos surge y la saca Campuzano, de zurda para Villa, va Villa, vuela por la izquierda por afuera, se le ofrece como descarga Fabra, como nueve Soldano, la tira delante Villa, lo cierra Murillo, falta de Villa en ataque, tiro libre para el DIM Y por el sector de Aldo Bobadilla, el técnico paraguacho del equipo colombiano, Mauro Gundín Vos Leo, permanentemente iniciado. Con afeitadoras más filos enfrenta al día con tu mejor cara Más filos, tu afeitadora Pero este Colima Limón, tiene un sabor sutil cítrico Y es súper refrescante, disertada, compartila Seguí la Secolima Limón, se viene con todo A ver Martín, ¿con qué dispone? ¿Con qué cuenta ruso en el banco? ¿Con qué cuento de qué dispone? De Marcos Díaz, de Gastón Ávila, de Chelo Wengam De Manuel Más, de Iván Marcones ¿eh? Hasta ahí creo que todo defensivo ¿Campaldo puede aportar o va? puede aportar, Reynoso puede aportar te puede aportar y Guanchope. Sí, ver, y yo te digo, así creo que Reynoso y Guanchope son fija Abrazo grande a mi amigo Aripaluch. Está en la cancha, pero escucha en la red. Un fenómeno. Gran eh. abrazo. Ese, eh. Coincide conmigo. ¿no? Che, Solano juega decir la pelota. Eh, eh, está buena. Ya van a ver. Va Buffarini Bufarini, la tiró atrás. Buffarini para Tevez, de primera para Paul Fernández. La frena devuelve para Tevez en las inmediaciones del área. Pegale. Le queda para la zurda, la tiro por abajo. Le queda para Villa. Visa más atrás para Fabra en el borde del área. Amago un centro, no lo concreta fue de la marca de Juan Mosquera Al centro de Fabra ¡Cabezazo! ¡Gol! Para Visa, este para Fabra los colombianos de Boca. Fabra mal un centro. No lo concretó en primera instancia y después la puso en la cabeza del Toto Salvio. Boca en un partido que se le presentó complicado. Uno. Independiente Medellín cero. 35 y medio tenemos en la bombonera. 35 y medio del primer tiempo, gana Boca y por el puente transbordador del barrio viaja la ilusión copera del Ceneice. las veredas altas impiden que el agua de la derrota avance y a Caminito el tiempo no lo ha borrado, lo está recorriendo Boca para llegar a la séptima. Vos sabés que durante casi un año... Me pregunté ¿Qué es Salvio? ¿Qué es el Toto Salvio que se lesiona, que no juega, que no aparece? Y hace poco en una conferencia de prensa El sabio Miguel Ángel Russo dio la tecla Dijo, Salvio es un goleador y, y me dio la respuesta, es goleador Y en esta acción, después de una jugada bárbara de Fabra Boca juega al ritmo de Fabra y de Villa Entró con un cabezazo de anticipo maravilloso Salvio para poner a Boca Arriba Una noche difícil Responde que era Llegó al fondo Al piso Fue Bufarini Mandó la pelota al córner Tiro de esquina Finalmente que la mandó al córner Fue Campuzano Es para el DIM repercusiones después del primero de Boca Martín Arévalo Y no sabés cómo lo gritó Russo, Porque además vio de Toto Salvio, derecho esta boca, eh. Sí, pero... Iban, Había llegado tres sí. veces y Boca se puso un a cero Sí, Toti, decime, que se demora no, tonte, de eh, Cuatro veces me el DIM y Boca una, la de Villa. Ahora le da luz. Eh, Ricauta y el correr al área. Andrada la saca con los puños. Y le queda el Toto Salvio. Tira la paravisa o mandala al medio para Fabra. Tira la Visa, o mandala al medio para Tevez o para Fabra. Cruza la mitad del terreno el Toto Salvio. Solo lo, lo vio a Tevez. La cruza para Tevez. Pasó Juan Mosquera. Recoge Tevez en la puerta del área. Amaca el cuerpo y le pega. Amaca el cuerpo y pasó. Entró al área. El remate al medio. Por poco no llegó. Por atrás de todos. Por poco no llegó. Se arrojó el Toto Salvio. Tuvo el segundo boca y al correr la termina. En gran, esfuerzo, en gran esfuerzo, Edwin Mosquera Se despertó Boca y va por el segundo sí, Y otra vez Tuvo el segundo Boca Y otra vez de una acción Que arrancó Tevez y casi termina Fabra El primer gol fue Pase de Tevez, centro de Fabra, gol de Salvio Acá, campeta de Carlito Que le queda larga Y, y define Fabra Un rebote, casi le sirve el segundo A Salvio, otra vez Corner para Boca, desde la punta derecha, arco de la casa amarilla, toma carrera para levantar la pelota Carlos Tevez. En el área, Soldano, Alonso, Izquierdos, el Toto Salvio, el centro de Tevez abierto. No llegó Izquierdos, la correa afuera del área, Fabra, vuelve sobre su paso Fabra. Lo dejó en el camino a Leonardo Castro, la tira de atrás para Bufarini, que hacía el relevo, la frena Buffarini 38 minutos del primer tiempo, gana Boca 1 a 0, gol de Salvio. Pasa la pelota por Paul Fernández, Paul Fernández la manda para Salvio, profundiza para Villa. Ni Villa ni Salvio, ahora va Villa, pero la pelota ya estaba afuera. Ahí lateral para no, te quería contar lo que viene el gol. ¿sí? Yo veo un gran anticipo de Salvio porque el centro de Fabre es bueno, pero es un, un centro del corazón del área. Se duerme el central, que no salta, y aparece de atrás como una tromba. Salvio mete un cabezazo al ángulo tremendo. Flecha Bus, empresa líder, elegí bien elegí Flecha Bus, con auto ahorro Volkswagen Sponsor oficial de la Superliga Argentina de Fútbol Podés tener la nueva T-Cross con la adjudicación asegurada de las cuotas 4, 6, 9 o 12 Con y Simons para vivir más despiertos Viví tu pasión con Solo Deportes Todos los días tenés 13, 13 6 y 12 cuotas Sin interés, Solo Deportes, una pasión Nacional. Tres dedos la va sacando Ricaurte, Ricaurte para Delgado, Delgado Atrás para Ricaurte, 10 metros en campo de boca Cruza, el pase para Castro, le puede pegar Castro La pico para Caicedo, mano a mano con el arquero Le puso bien el cuerpo izquierdo, oh, la pelota largo y fue atrapada por Andrada Que de inmediato la pone para Tevez La aguanta con el pecho Tevez, falta de Murillo Tiro libre para Boca Me parece bien Después se calentó Tevez y le metió un manotazo a Murillo sí. Pero porque el árbitro no cobró cuando tenía que cobrar Porque lo venía hasta Lo venía agarrando, le venía pegando Murillo Tevez se calentó y le dio un manotazo No está bien lo que hizo, pero el árbitro tampoco estuvo bien Porque tendría que haber cobrado antes Sí Sí, yo creo que con una amarilla lo saca, pero una amarilla lo salve. Me parece que, que zafa a Carlito con una amarilla. Creo que zafa con una amarilla porque es verdad que le fue mal el colombiano. Él entró en el roce y lo termina sacando con el, la mano derecha. Mira, que tengo la jugada en la cabina. Lo agarra y se lo quiere sacar. Van los dos y después le da un Un brazazo. A ver qué, qué decía el árbitro. Para mí con la amarilla también? Ahí va cada vez. Este es el guapo. David Está como loco eh. Lo tiene que tirar Fabra Al segundo marcador central del equipo colombiano Sigue en el piso tomándose el rostro José Curicio no sé Mirá cada David como está No lo pueden parar Gundín eh. No lo pueden parar ni sus compañeros Un loquito me parece amigo mí rafa más que una lija de Abrador. Más que Abrador, imposible. abrasivos a Abrador. La lija. Empanadas hay muchas, pero estas son de 10. seguimos en Instagram, arroba empanadas de 10. Cada vez se va peleando con cada jugador de boca con el que se cruza en el camino. Con sí. teve después con Soldano, ahora con Villano. El problema para mí, García, es que con Bar. Con Bar es sí, roja. Con Bar es roja. ¿eh? Sí. O con Bar, sí, bar puede ser roja. No, porque le mete, le mete un poco como el, el brazo, como si fuese un, un codazo. Yo creo que con amarilla está bien Pero si va a salvar Por ahí se hace más espectacular Y, y lo raja Sí Se manda Soldano No llega El arquero Así ah, aparece para dominar El balón Andrés Mosquera Sale a bajar la carentura Del partido Abriendo una Schneider Viene helada Sale una fresca Sale una Schneider Ahora Pinturas Premier Presenta su revolucionario La Con 140 colores a elección La Ilice de Premier Colores que protegen Sale por la derecha Murillo sí, no. Murillo va a soltarla Para Juan Mosquera Sí Igual Se manda a Tevez, se escapó a Ricaurte, la tiro adelante, quita a Murillo Le cae la pelota para la contrarreina, falta de Paul Fernández Aparece Junior Alonso, no la cobra el árbitro Se viene Junior Alonso, Junior Alonso la manda rasante al medio Pero, Para izquierdo, izquierdo para Campuzano Martín Y ya te digo que es de esas noches en las cuales Fabra está inspirado Le sale todo, eh, absolutamente sí. todo Y qué bien está Carlitos, más allá de la amarilla Está con está una velocidad, con una gambeta La verdad está bárbaro Tevez se manda para adentro, Villa, visa la tira para Soldano de 9. Quedó TV de 11 más Soldano el centro. Segundo palo para el Toto Salvio. Corre, corre. El Toto no llega. Saque de arco para el DIM. Tenés una ferretería. Sumate a Signar, la cadena independiente número uno del país. Y gana con Signar. Descubrimos el grupo Signar.com.ar. Uno comunicaciones. 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radio, comunicaciones y seguridad electrónica. Uno con punto, con punto ar, Salieron los jugadores a enfrentar el partido con su mejor cara. Como todos los que se afeitan con más filos. ¿Cómo están quedando? los equipos en el grupo de Boca con este triunfo de Boca y el empate de Libertad de Paraguay con Caracas Libertad y Boca 4 Caracas 2 Independiente Medellín sin puntos la toma Cadavid Cadavid para Ricaurte se da vuelta Ricaurte combina por abajo a la izquierda con Didier Delgado va Delgado Delgado contra Salvio la toca en retroceso para Cadavid Cadavid la mando al medio para Ricaurte todo esto en campo del DIM coloca por alto a la derecha lindo envío para Juan Mosquera cierra Fabra con la cabeza atrás para Andrada si te gustan los sabores refrescantes si no puedes perder este limón, tan fresca que sorprende seco lima limón, un sabor de colección Flecha Bus, empresa líder, elegí bien, elegí Flecha Bus, le va a pegar Esteban Andrada, con auto Volkswagen sponsor oficial de la Superliga Argentina de Fútbol podés tener la nueva T-Cross con las primeras 12 cuotas fijas y seguras de desempleo informate más en autohorro.com.ar la salida clara de Cadavid Cadavid cambia para Didier Delgado va Delgado, Delgado marcado por el Toto Salvio cruza el pase para Ricardo, de primera atrás para Cadavid, viví tu pasión con solo deporte, todos los días tenés 13 6 y 12, cuentas sin interés con todas las tarjetas bancarias. Solo de es una pasión nacional. La consiguió Leonardo Castro, le rebotó. Y la toma para Boca, el Toto Salvio. Va Salvio por adentro, dos en el camino. Falta de Reina. Tiro libre para Boca. Signar, electricidad, sanitarios, pinturas, herramientas. Encontrar todo, todo en Signar. La ferretería de tu barrio, Descubrimos en Grupo Signar.com.ar Paul Fernández lo habilita Fabra. Fabra tira para TV, TV. la pone para Fabra. Fabra arranca por la izquierda, tres cuartos de campo rival. La descarga en retroceso para Paul Fernández. Modificó el perfil. Fin de salida la tiró para izquierdo. Izquierdo abre el pie de derecho para ser preciso. Conecta para Buffarini. Se cierra Bufarini marcado por tres. La toca atrás para izquierdo. El campo de juego está lisito lisito, Impecable como si lo hubieran afectado con más filos. Y sale Junior Alonso. Perseguido por Castro y por Juan Fernando Caicedo. Los de a los dos en el camino. Abre a la derecha para Buffarini. El cordobés de General Cabrera profundizó para el Toto Salvio. Al piso fue delgado. Mandó por un costado lateral para Boca. Ya probaste fruto Es un jugo diferente a todos y con todo el sabor de las mejores frutas seleccionadas. Esa frescura que solo la naturaleza puede dar Vía una nueva opción natural Lo tiraron a Villa cuando iba a buscar la devolución De Paul Fernández Tiro libre para Boca, pelota que va a caer en el área En el podio de Boca Esta noche Fabra trepa al primer lugar para mí TV segundo Villa tercero La importancia del gol Del Toto Salvio, otro gol de Salvio Y para discutir a futuro, en la semana En la tira de mañana A Boca no le alcanza con Campuzano sabes qué veo, Leo? Paul hace pases para los costados, pero no es determinante. ¿No necesita un, so un socio más punzante, Campuzano, en la mitad de la cancha? Paul la manda al área para Villa, va Villa, el busca pie, la pelota cruzó todo el arco, la toma fuera del área, Tevez, parecía que se perdía, la tiene Tevez, se ponen de pie de a uno en la platea, falta de cada vez, esa se la tenía. Se la tenía preparada, te Tiro libre para boca desde la punta izquierda. Con autoahorro Volkswagen, sponsor oficial de la Superliga Argentina de Fútbol, podés tener el nuevo polo con la adjudicación asegurada en las cuotas 4, 6, 9, 12. Informate más en autohorro.com.ar. autohor Volkswagen. Tu plan? Gol de Caracas. No, co no cobró la falta. Si en la No da vuelta Caracas. Pierde el equipo del pelado Díaz. Villa. Villa para Fabra. No puede alcanzar la salida. Y es para el equipo colombiano. con eso. El ex independiente Alexis Blanco de cabeza a los 44. Caracas en Paraguay Le gana Libertad 2 a 1 Lo que vale ahora el punto de Boca en Venezuela ¿no? Mira, qué te parece Flecha Bus, Empresa Líder LG, viene LG Flecha Bus, Arregui se equivocó Erró un pase de 2 metros, hay lateral para Boca En la mitad de la cancha, se va a terminar el primer tiempo 46 minutos adicionaron tres iremos hasta el 48 gana Boca, 1 a 0, el gol lo hizo el Toto Salvio, segunda fecha del grupo H, Copa Libertadores de América, todo el fútbol, pasa por radio la red donde nos relatamos partidos, transmitimos la pasión del fútbol, se planta para tomar el lateral Frank Fabra, se demora más de lo adecuado el colombiano, la mandó adelante para Soldano con el pecho de cargo para Villa, va Villa acompañado por Soldano, escapó Villa, va a llegar al fondo y levantará el centro, escapa la primera marca le pone el cuerpo a Rey. arremete Fabra golpe de cabeza, de Juan Mosquera y la toma Reina, se la lleva Reina, Reina y el pase rasante, corto a medio para Ricaurte, el pelotazo frontal para Edwin Mosquera, cabezazo de izquierdo, le quedó a Paul Fernández, se da vuelta Paul Fernández, todavía en terreno propio, la cruzó para Jorman Campuzano, Campuzano para Carlos Tevez, se da vuelta a Tevez, libre por la derecha Bufarini, viene primero para el Toto Salvio, el Toto Salvio como puntero, el Toto Salvio llega al fondo va a mandar el centro al córner, la mando delgado tiro de esquina para Boca Colchones y Simmons para vivir más despiertos, desde la punta derecha, que lindo sería Boca, que hagas el segundo antes de que termine el primer tiempo gana Boca 1 a 0 el gol de Salvio, va para pegarle en este tiro de esquina Carlos Alberto Tevez tenemos 47 de 48 en el primer tiempo Arreco queda a la casa de amarilla toma impulso para levantar la pelota Tevez la pide cortita por Fernández Está intentando una jugada preparada. Entiendo que mandará la pelota al área Tevez. La última del primer tiempo. El centro abierto. Entra Salvio. Golpe de cabeza. La va sacando en dirección a la mitad del terreno. Delgado. Recupera Villa. Villa, Villa la filtró para Tevez. Habilitado Tevez llegó al fondo. El centro a las manos de Andrés Mosquera. Creo que con esta se va el primer tiempo. La saca como haciendo un lateral el arquero para Juan Fernando Caicedo. Qué bueno anticipo en el fondo del paraguayo Alonso. Alonso abrió para Villa. Villa, Villa la puede tocar para Alonso. Rebota Enrique Urte. Se va por un costado lateral para Boca que gana 1 a 0. El trámite, el desarrollo del primer tiempo es un triunfazo de Boca, ¿eh? es qué un triunfazo este 1 a 0 sobre el DIM. Vivi tu pasión con Solo Deportes, todos los días tenés 13, 6 y 12, 4 sin interés, con todas las tarjetas bancarias, Solo es una pasión nacional. Va Campuzano, llega al fondo Campusano lo, lo cierra Cadavid y de media vuelta y de zurda la pone afuera lateral para Boca ferretero, Sanitario Sidro, te soluciona todas tus compras. Vas a dedicarte a vender más en sanitariosidro.com.ar. Excelencia en distribución. Cuando el árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero dio por terminado el primer tiempo, al cabo de la primera etapa en la bombonera, segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores de América, Boca con gol del Toto Salvio, le está ganando 1 a 0 a Independiente Medellín. Se acaba de bajar el telón de la primera etapa en la Boca. No siempre juega bien O pocas veces juega bien Pero gana casi siempre Gana casi todos los partidos El Boca de Russo En la Superliga En la Copa Libertadores En los amistosos como decía Arevalo En el arranque de la televisión Algo tiene este equipo Vamos a tratar de explicar en el comentario En un par de minutos qué es lo que tiene qué es lo mejor que tiene para sin brillar, Boca poder ganar prácticamente todos los partidos. En adelanto de lo que va a ser el comentario del primer tiempo del partido que Boca le está ganando al DIM con gol de Salvio 1 a 0 de Juan Carlos Totti Pazman. Se van los protagonistas y con ellos respectivamente Martín Arevaro con Boca, Mauro Bundín con Independiente, Medellín. y eso desembocará en Boca, la información de Fernando primero el rey de la información, Fernando García. Hay tantas cosas para contar Leo, hay tantas cosas que tiene este boca. Partido número 11, Lela Russo, invicto. 24 partidos de Toto Salvio, 8 goles, 1 cada 3. Si les digo que como titular jugó 17 y 7 desde el banco, digo que el número termina siendo mucho más exitoso aún. TV tiene una amarilla. Esperan Marcos Díaz, Gastón Ávila, el Chelo Wengan, más Marcone, Capaldo, Bando, Reynoso, Zárate y choque Ávila. El de hoy es el séptimo partido del de libre territorio argentino en lo que respecta a competencia de Cormebol. Hasta aquí está la sexta victoria. Un solo triunfo frente a River en 2017 por Copa Libertadores. Un solo amonestado tiene el equipo de Bobadilla en estos primeros 45 minutos. Caicedo espera en el banco. Vázquez, Pertuz, Medina, Giraldo Flores en ofensiva para tratar de revertir el resultado. Garcés, Cuesta, Cortés y Jessy Díaz. Terminó el primer tiempo también en Paraguay. Caracas con goles de Anderson Contreras y de Alexis Blanco. Le está ganando a Libertad 2 a 1 el equipo de Ramón Díaz. Sacaba ventaja a través de Carlos Ferreira. También se terminó el primer tiempo en Brasil. Palmeiras y Guaraní están empatando 0 a 0 con estos resultados. El grupo H tiene líder a Caracas con 4 más 1, 3 goles a favor. Boca 4 más 1, 2 goles a favor. Libertad 3. Independiente Medellín, cierra sin punto. Y ahora nos ponemos al día con lo más importante que estaba ocurriendo en la jornada a través de la red informativa y Gustavo Jove. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal, Leo, compañeros? A 10 de la noche, 21 minutos, 22 grados, 8 décimas. La temperatura en Buenos Aires, la humedad, 77 cielo despejado. Alarma por coronavirus. Confirman dos nuevos casos en el país. ...se trata de un residente de Cava y otro del Gran Buenos Aires... ...ambos habían regresado de Europa en los últimos días... ...los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento... ...establecido por las autoridades sanitarias... ...a la fecha se registran un total de 19 casos importados de COVID-19... ...además en Bolivia se confirmaron los dos primeros casos de coronavirus... ...también por la epidemia el gobierno destinó 1.700 millones de pesos adicionales... ...para inyectar en el sistema de salud... ...sorteo de quinielas a la cabeza en la nocturna de la ciudad 8.910... En la Bonaerense 7.408 y en Santa Fe 6.500. El tiempo en Buenos Aires para lo que resta del martes se anticipa cielo parcialmente anulado con leve descenso de la temperatura. Para mañana 21, la mínima máxima 27 con chaparrones y tormentas durante toda la jornada. 10 de la noche, 23 minutos, 22 grados 8 la temperatura, la humedad 77%, el cielo despejado. Ustedes... El próximo polo lo vas a disfrutar tanto como a este partido con Autohorro Volkswagen, el sponsor oficial de la Superliga Argentina de Fútbol que te da la posibilidad de tener tu nuevo polo con adjudicación asegurada en las cuotas 4, 6, 9 o 12, las primeras 12, fijas y segura de desempleo. Acércate a los concesionarios de Volkswagen de todo el país o consulta condiciones en autoahorro.com.ar Autoahorro Volkswagen, tu plan. La radio te transporta y vos podés llevarla a donde vayas. Está en la aplicación desde tu celular. fecha del grupo H de la Copa Libertadores de América con gol del Toto Salvio y en radio la red es el momento del análisis, del comentario, de la opinión. En la radio líder del fútbol es el momento de Totti Pazman, el Bradley Cooper de nuestros comentaristas que apunta y comenta, te analiza el primer tiempo del partido que Boca está ganando. Mucho más resultado que juego Hasta ahora Hasta un título tiene el Boca de Russo Nueve partidos oficiales Uno parcial este Pero son siete victorias Seis por el campeonato Esta por la Libertadores Y dos empates Uno en el torneo con Independiente Y otro en la Copa La semana pasada con Caracas En Venezuela Los números Son extraordinarios la efectividad es maravillosa Hasta un título Yo le decía en el arranque En la previa de, de la transmisión Que cayó del cielo Le cayó del cielo una Superliga A Russo Mucho mérito eh, Muchísimo mérito del técnico Y del equipo A lo que voy es que nadie esperaba Los dos empates finales de River Y se encontró ...este nuevo Boca... ...el Boca de Ameal, Pergolini y Riquelme Russo... ...en... ...tres meses... ...sí, dos de fútbol... ...uno de, de transición en diciembre... ...con una estrella... ...sacándosela... ...al River Super ganador de Gallardo... ...increíble... ...desde los números... ...100 puntos, 1000 puntos... ...un millón de puntos... ...la calificación que vos... ...le quiera dar Suprema... ...excelente, superlativo... Super objetivos, como a también en época del colegio, se lo damos. En el juego, en el fútbol, que a la larga es lo más importante porque es lo que te sostiene, a mí todavía no me convence. A mí todavía no me termina de llenar ni de cerrar el boca de Russo. Pero mientras ganas siempre puedes corregir. Recién Pablito Aguirre, nuestro colaborador, me pasaba las estadísticas del partido. Boca, 4 remates, el DIM 5. Al arco, 2 de cada uno. Posesión 51% boca, 49% el DIM. Pases, 2.42 boca, 2.41 el DIM. Precisión de los pases, 84% boca, 82% el DIM. 7 faltan los colombianos, 2 Boca. Es decir, 3 tiros de esquina, Boca, 2 el DIM Parejo. Parejo. Partido para 1-1, uno uno, partido para 0-0. Cero cero. Gana Boca. Gana Boca. Boca. Claro, llegó menos Que el equipo visitante Pero tienen ese goleador Todos nos peleamos siendo, che, ¿Quién es el goleador de Boca? ¿Cómo Guanchope está en el banco? Yo soy un gran defensor de Guanchope Desde siempre, desde que Guillermo Casi que, que le faltaba el respeto ya, de, ¿no? Diciendo, tráeme la vaca ¿Se acuerdan cuando abría los brazos? Tráeme la vaca O sea, che", igual, Guanchope terminó haciendo un gol En la final de Libertadores con River Hoy juega Soldano y no entiendo por qué juega Soldano No lo no, no entiendo no lo entiendo. No participa, no toca la pelota. Recuperó una pelota y nada más. Pero bueno, está bien. Cada técnico tiene su librito. Le sirve. Boca tiene en Salvio a un goleador. Un goleador, como bien dijo Russo hace poco. Tienen Tevez a otro goleador. Entonces, por ahora se puede meter. La metan Carlitos y Salvio. Se puede dar el lujo de tener a Huanchope en el banco. A mí, Soldano de 9 no me cierra. Villa. Es desequilibrante, es de lo mejor de Boca con Carlitos y con Fabra. Fabra está jugando un partido bárbaro, porque está bien físicamente, va, viene, tira y vuelta, genera. Hasta marcó bien hoy Fabra, que generalmente lo mejor de Fabra se ve en versión ofensiva. No cuando lo atacan, y sin embargo, defendió bien hoy Fabra. Estuvo muy bien como siempre Andrada, sufrió mucho izquierdos, lo pasaron... Por todos lados, lo, lo, lo bailó el, el buen delantero del DIM, que es Leonardo Castro. Pero Boca se salvó. Boca se salvó. El, el DIM tuvo muchas situaciones de gol, pero le perdonó la vida. Y después, salió tras una buena combinación de Tevez y de Fabra. Salió, metió un, metió un cabezazo del ángulo. Y Boca está ganando 1 a 0. En la mitad de la cancha, Campuzano juega bien. A mi Paul Fernández, la verdad que no me no me deslumbra, no me maravilla, la agarra y da un pasecito para la derecha, otro pasecito para la izquierda, para eso ya está Campuzano, para eso ya está Campuzano, creo que el socio de Campuzano debe ser alguien que gambetee, que ataque, que meta pase filtrado, que meta un pase gol, eso creo yo, eh, Boca está mucho mejor en los números, hasta un título tiene en dos meses que en el juego. Debe seguir mejorando. Hoy sufrió, pero como casi todos los partidos del Boca de Russo, lo gana por ahora 1 a 0. Te lo dijo en Radio Las Redes. Toti, Totti, Bassman. tiene que mover el dim. Cuando jugaban el centauro Villavicencio de Colombia, algunos compañeros e hinchas lo bautizaron Hongo y luego Sorongo. Este último es un modismo del país que no le hace mucha gracia al jugador Ya que habla sobre una persona tranquila, lenta y perezosa Y ya la tocó Sorongo Y comenzó el segundo tiempo Te pregunto si hay variantes en el DIM, Martín En el DIM En Boca En Boca no hay, no hay ningún Sorongo, no hay ningún cambio Y en el DIM, Gundi Se la lleva a Reina, rompe juego Campuzano. Le queda en el pecho a TV Tevez, Tevez para Soldano. Se la robó de atrás, volviendo a Regui. Arremete Salvio, va Salvio contra el área. Salvio le puede pegar, se la quita a Regui. Cuando retrocedió, qué valiente, qué guapo que es este Arregui La va sacando Andrés Mosquera. Mosquera nada cambia a la izquierda para Delgado, Delgado para Ricaurte Ricaurte para Arregui Sale del fondo a Regui. Lo persigue el Toto Salvio. Se arriba lentamente a la mitad del terreno a Regui. El argentino que juega en el equipo colombiano. Buen anticipo de Alonso. Se manda el ataque Junior Alonso. Libre vicha por la izquierda. Tira para Villa, le marca el pase por adentro Villa va a entrar al área, le va a pegar, lo tiene, le pegó, lo bloqueó justo a Murillo. Y después le queda Juan Mosquera, se lo perdió Villa. Recupera a Paul Fernández, al piso fue Murillo, lo bloqueó, le gana Murillo. Giró sobre su propio eje, rosa en Paul Fernández, le queda Fabra, pega la pelota en Juan Fernando Caicedo. Y ya la toma para boca, Paul Fernández. Vuelve sobre su paso Paul, Paul atrás para Campuzano. Y este lo habilitará Andrada. Y otra vez lo retó Carlitos a Villa porque Villa eligió enganchar. Y pegarle con cara interna lo taparon enseguida cuando tenía Tevez a la izquierda para pasar lo que define a Carlitos. Y se manda Fabra no lo pueden parar, pegale, pegale le va a pegar en la puerta del área, en la luna lo no tiene Fabra, un enganche de mal, lo encerraron la saca de punta, rumbo a la mitad del treno Ricaurte, se adelanta Campuzano insiste, Boca arrancó con todo el segundo tiempo profundizó para Villa, pica militado, va a llegar al fondo Villa, levanta la cabeza, hace una mag el centro de Villa todavía no, ahora sí pisa el área, lo busca a pie, teves, tiró mordido, el rebote en cada vid, y después la tomó Andrés Mosquera lo que se perdió Tevez, inhabitual en él. Sí, le, le pegó mordida de sur de un gran desborde de Villa. Eh, Tevez a veces se enoja con el colombiano, pero cuántas jugadas que le da Villa también para el Carlito de Fina. Llegó al fondo, se trata de zurda, le quedó para la zurda Le entró mordida a Carlitos Era el, era el segundo, el, el primero personal de la Pache Viví tu pasión con Solo Deportes Todos los días tenés 13, 6 y 12, cuentas sin interés Con todas las tarjetas bancarias Solo Deportes, es una pasión nacional sí. Aparece en escena con la cabeza levantada a Rey A Rey para Reina, de 7 lo tiene Juan Mosquera De 11 a Delgado, siempre Reina con la pelota Reina para Leonardo Castro Leonardo Castro se da vuelta, combina con Cadavir. Se adelanta Cadavir. se mete en campo azul y oro Atacan los Colombiano gana Boca 1 a 0. Casi 3 minutos del segundo tiempo. El gol lo hizo el Toto Salvio. Cadavid la mandó al medio para Reina. El surdo Reina para Castro. Castro la puede tocar para Reina. Entre dos la mandó a la puerta del área para Ricaute. Ricaute la filtró. Entra Reina al piso. Andrada no se decidió si sacarla con los pies o tomarla con las manos. Andrada cuando fue al suelo. Se demoró un segundo más de lo adecuado. Sin embargo se quedó con la pelota y hubo falta además de Reina en ataque. Signar, electricidad, sanitarios, pinturas, herramientas contra todo, todo en Signar La ferretería de tu barrio descubrimos en Grupo Para mí primero hay una falta de Buffarini Al borde del área que era tiro libre Para el DIM porque no va a disputar la pelota Va directamente a meterle un topetazo al rival Después Andrada controla la pelota Y se liga un planchazo Creo sin intención Ahora la tele está mostrando La de, la de Tevez Sí que, que era muy, fue muy clarita, ¿eh? muy clarita para que Boca, no digo de fila, pero sí aumente la, la, la diferencia. se la ha tirado atrás para Mosquera, Andrés Mosquera, arquero ante la presencia amenazante de Teve, la sacó. Cabezazo de Campuzano, anticipo de Arregui, robó Soldano, Soldano para Paul Fernández. Le va a pegar, encuentra el hueco, la filtró, la, la tiró al área para el Toto Salvio. Cierra delgado, no sabe qué hacer con la pelota. Se la sacó de encima, le rebotó a su propio compañero Cadavir. Se va por un costado. Tiene una cara de malo ese Cadavir. Que si yo lo veo en la vereda, cruzo, ¿eh? Está para ser el segundo Boca, ¿eh? Ya lo tuvo Tevez, ahora otra vez. Falló el, el pase final, Paul. Pero se abre el DIN. Y Boca le llega ahora más fácil Le invade el área, Boca al DIM arco queda el riachuelo, lateral cerca del banderín del corner Desde la punta derecha lo tiene que ejecutar Julio Bufarini Bufarini para Salvio, Salvio de espaldas a Delgado Va a mandar el centro, Pegan Delgado Corner, corner, tiro de esquina para Boca El campo de juego está lisito, lisito Impecable como si lo hubieran afectado con una más Filos Va a venir el tiro de esquina Le debe pegar desde la derecha Carlos Tevez, el jugador del pueblo Y por atrás de todos está Villa Y se relame Soldano, izquierdo se paladea, se suma Junior Alonso merodeando el primer palo el Toto Salvio, Paul Fernández cerca del área para pescar un hipotético rebote toma poca carrera Tevez, cierra los ojos, achica los ojos para ver más lejos y calcular el ángulo de tiro, el centro de Tevez mal, sacó con la cabeza Ricaute, le quedó en la puerta del área Villa, Villa, Villa conecta para Tevez, Tevez la puede tocar para Villa, la pisa Tevez, la pica para Villa habilitado Villa, llegó al fondo, el centro, al arco le pegó y con las manos Mosquera la mandó al top. Era centro, está morfón, es un fenómeno Pero está un poco morfón Sí, Mitchell, pero viste que esta es la sociedad que tiene boca Villa y Tevez es de Villa para Tevez o de Tevez para Villa Como recién, pero el fútbol son sociedades Siempre lo dice nuestro amigo el Tano, Tano Acá tiene una buena boca Villa y Tevez El córner de Tevez de la derecha Abierto, Soldano cabeció las manos de Andrés Mosquera Tengo unas ganas de que haga un gol Soldano La saca Andrés Mosquera Porque le va a hacer bien Porque va a tomar confianza Porque lo merece por lo que corre también Esto este fue clara ¿eh? Sí, cabeceo el, débil igual sí, no era para... sí, sí, pero fue clarita hay lateral para Boca Lo tiene que ejecutar Frank Ahora De la colección Seco Sabores la mejor Seco Lima Limón, cítrica fresca y deliciosa Este verano Seco Lima Limón Se viene con todo Aparte Martín juega con la espada de Damocle ¿no? Porque sabe que en cualquier momento Guanchope va a aparecer no? Exactamente, y yo creo que en cualquier momento Se va a venir Guanchope, Ya, ten ya tenemos ahí, Ramón el Cordobés Que este, anda sin documento porque lleva el acento Y la chapa de goleador que lo identifica Gana Boca, 1 a 0 con gol del Toto Salvio La mandó Alonso, Alonso para Paul Fernández Paul Fernández y la descarga para Jorman Campuzano Agat echa la cabeza y en cara dispuesto a enfrentarse con lo que venga, este es guapo, abre a la derecha para Buffarini Buffarini llaman a soltarla para Campuzano, soltó para Campuzano, Campuzano en terreno propio, Campuzano atrás para el Cali Izquierdo, la frena y la pone para Campuzano, este es como Rosendo Juárez, aquel del cuento de Borges, los hombres y hasta los perros lo respetan, Campuzano al medio para Paul Fernández, Paul Fernández levanta la pared con Campuzano, lo aplaude en la boca porque sale triangulando, va para Alonso, viene para Fabra, como Once Villa, le marca el pase TV. va para Tevez en las inmediaciones del área, con el taco la coloca para Villa, busca Gol no puede fallar, tiró, se lo perdió. Insólito, lo gritaron los hinchas de boca. Hizo todo bien, menos lo más importante: la definición. Estaco poético de Tevez y Villa, que no podía fallar, falló. Otro encuentro de Villa y de Tevez. La arrancó Fabra, uno de los más destacados: Taquito de Carlos, diagonal perfecta de izquierda al centro. ¿Por qué lo gritó la gente? Porque pegó la red afuera, después en el cartel y en la red del fondo. Entonces parecía que la pelota había entrado, pero no, dio en toda la red de afuera. Boca, ahora el que perdona es Boca, ¿eh? Para Pasó. Boca está perdiendo, perdiendo el segundo, perdón el bueno, Boca. vez que aplaudió sí. todo el banco de Boca porque la jugada arrancó con Campuzano por la derecha. Toquetearon todos y es el segundo para la definición. Y se viene por la izquierda Didier Delgado. Delgado, que con el nombre parece un francés. Didier. Didier Delgado para Ricaurte, Ricaurte para Arregui. Arregui devuelve para la Boca 1 a 0. atacan los colombianos. Ocho minutos tenemos del segundo tiempo. Si querés escuchar fútbol, escucha radio en la red. Va para Castro, viene para Ricaurte, levanta Ricaurte, pica de. Ligado, Ligado la peinó, la va a sacar izquierdo, la saca cuando arremetía Sorongo Caicedo, el balón sobre la mitad del terreno se la lleva con falta. Soldano en contra de Ricauta, el tiro libre para el Dim, Dim, Dim. Flechabús, empresa líder. Elegí bien, elegí Flechabús. Con Autohorro Volkswagen, sponsor oficial de la Superliga Argentina de Fútbol, podés tener tu saveiro con la adjudicación asegurada de las cuotas 4, 6, 6 9 a 12. infórmate más en Autohorro.com.ar Autohorro Volkswagen, tu plan. Están jugando Palmeiras y Guaraní de Paraguay. 8 del segundo tiempo, 0 a 0. En el grupo de Tigre y en el de Boca sigue ganando Caracas al equipo del pelado Díaz. Gana en 9 del segundo tiempo, Caracas 2 a 1 Golpe de cabeza de izquierdo la sacó del área, la peinó Fabra, Fabra para Villa Villa, tira para Tevez, libre por la derecha, el Toto Salvio la cambió al otro lado, corre Fabra, va Fabra, marca Juan Mosquera con la cabeza, la peina después en ataque, la tiró al medio, Alonso para Fabra, le cae a Tevez, va Tevez arriba al área, Tevez abrió para el Toto Salvio, cierra Didier, Didier Delgado, marcado por Salvio, la tiró por un costado delgado, podría haber hecho algo más interesante, más prolijo, más fructífero para su equipo, hay lateral para Boca, Signar electricidad, sanitarias, pinturas en Herramientas en contra todo. Todo Signar, la ferretería de tu barrio Descubrimos en grupo Saque de banda para Boca. Lo tiene que ejecutar el cordobés de General Cabrera. Julio Buffarini Toma carrera como para mandar la pelota con sus manos al área. Se arrima Soldano. Como nueve. Queda paradito como un soldado Tevez por el segundo palo Visa. Viene la pelota primero para el Toto Salvo. intenta un taco. La saca Edwin Morena rebota en salvio. La toma Buffarini Va Buffarini El centro de Buffarini entra. Visa. No la puede tomar en el área, pero se hace de la pelota afuera. La tiene Visa como puntero por la izquierda. Aguanta de espaldas a Reina la Tiro al vértice del área para Fabra, apunta Fabra, safo de la marca de Reina, Fabra tiene que mandar el centro, frena de golpe, la tira atrás para Tevez en la puerta del área, Tevez le va a pegar, lo tiene, Tevez le pegó, Mosquera, Ambles Mosquera, se mantuvo en el aire más de lo que cualquiera hubiera podido hacerlo como desafiando la ley de gravedad, y con dos manos tiró la pelota al córner, lo tuvo Tevez. Esta sí le pegó casi del mismo lugar que le hizo el otro día el gol a la gimnasia, un poquito más al centro, la clavora el ángulo. Grata está de Mosquera. Se la está rompiendo, Carlitos. Eh. Taquito. Con pase gol incluido para Villa, esta casi le clava el ángulo. Gran partido Tevez otra vez. Qué curioso. Ni Paul ni Tevez para el corner Villa. corner corto jugada preparada para Paul Fernández. Paul Fernández de primera para Villa. De una meta el centro. Segundo paro para el Cali izquierdo. La bajó con la cabeza el Cali Izquierdo. Alonso le iba a pegar. La saca Cadavir. Recuperación por parte de Fabra. Le tira un caño a Ricardo, te giró sobre su propio eje. La roba Reina y ahora hay que volver. Y el que vuelve es Villa. Villa que gana. Retrocedió Villa. Villa la va a tirar atrás para Esteban Andrada. Prefiere al medio para el Cali izquierdo que estaba de regreso. Le pegó mal. Mordido para atrás, gana con la cabeza Yorman Campuzano y la consigue para el equipo colombiano, tres cuartos de campo rival por la izquierda Delgado, Delgado la tiró para Edwin Mosquera, revienta Soldano, le queda a Edwin Mosquera, le cae la pelota a Rey, el argentino rodeado por tres, le ganó a Soldano, va a Rey, pelea con Bufarini, siempre a Rey, rebota en Soldano lateral para el game, y la gente lo quiere Soldano, ¿eh? por esto pelea, corta, manda la pelota por un costado, pero es lo que dice Totti, 19-11 si no goles, se viene Cadavid, va Cadavid, el pase rasante y corteo al medio para Ricaurte, la pisa la muestra y no la presta, la va entregando para Arregui, 11 minutos del segundo tiempo gana Boca 1-0, no obstante lo cual la tiene a la puerta del área Castro, va Castro, pelea con Alonso, Castro se la lleva atrás, está avisándose, abrió a la derecha para Juan Mosquera, el centro al área, saca con la cabeza izquierda, sacala, sacala Alonso que queima. Alonso no la saca, se apoya criteriosamente en Frank Fabra, Frank Fabra la manda rumba a la mitad del terreno para Villa. Villa la domina, con el taco la colocó para Carlos Tevez por adentro, le marca el pase Soldano por afuera Villa. Va para Villa, le gana las espaldas a Reina. Esto termina el gol de Soldano, el busca entra Soldano. No le pudo pegar Salvio, tiró. gol, gol, gol. ¡Gol! Centro desde la izquierda de Villa, que no corre, vuela, por poco no llegó Soldano, un rebote y apareció. Por donde los goleadores presagian orgasmo el Toto Salvio de cara al arco que da Suelo. Boca le está ganando 2 a 0. Independiente, Medecín. es una noche de martes distinta en la boca. Juega el Cereice, partido de copa, y está ganando el campeón del fútbol argentino. Dos de Boca, dos del Toto Salvio. Apareció el juego de Boca que le reclamaba en el comentario el entretiempo. Ahora sí, este segundo tiempo. Boca se está luciendo Boca no está goleando 2 a 0 va el partido Pero está ganando y gustando Y puede golear Qué bien que le hace Villa a Tevez Qué bien que le hace Este colombiano a Carlitos Porque le descarga la pelota Tevez traslada Y enseguida pica como una, una flecha Y Carlos se la tira larga Y Villa llega, y Villa de borda y Villa se la tira a Soldano. Y Soldano no llega, pero aparece el goleador. ¿Eh? Como dijo Miguel, Salvio es goleador con dos de Toto. Boca gana ahora cómodo porque en el segundo tiempo todo el Boca y va por el tercero. Mirá. Va por el tercero con Villa. Tira la por abajo. La izquierda para TV. La tira para TV. TV se está en el área. TV se Justo se la roba. Murió.